Últimamente se escucha mencionar mucho, casi a manera de moda, eso del ayuno intermitente. Me parece interesante, soy practicante de este tipo de medicina preventiva desde toda la vida. Sin embargo, hoy quiero hablarte de otro tipo de ayuno intermitente. Me refiero al ayuno intermitente digital. Que no es otra cosa, y esto para que lo comentes, para que lo reflexiones, para que lo difundas por ahí, es el no ir usando la tecnología exterior hasta momentos antes de dormir y de igual manera al despertar, que lo primero que hagas no sea aún ir a mirar tu móvil, tu teléfono, la computadora, en fin, las redes sociales llamo eh, ayuno intermitente digital a um, comenzar lo más tarde posible esto de conectarse y por la noche eh, una lectura, una meditación, un momento reflexivo una caminata, en fin, antes de dormir de manera que no sea de la tecnología a la cama y al abrir los ojos eh, otra vez conectarse, porque cada vez que nos conectamos a la tecnología exterior nos desconectamos de nuestra tecnología interior y todas esas potencialidades, todo, todos esos poderes que tenemos que se van activando a condición de que estemos con mayúscula estar ahí, presentes, conscientes, atentos, serenos, observando cómo la vida está aconteciendo, la vida, esta vida, esto que es experiencia pura, directa, profunda y que nos mueve, nos conmueve, la vida es otra cosa, la vida está más allá de, de lo virtual, de la pantalla, de las redes sociales creo que tenemos que ir recuperando la vida de esa especie de secuestro digital, tecnológico de ese mundo virtual que sospecho que es un mundo paralelo y real, podemos trabajar, vamos a usar la tecnología al servicio de nuestro despertar, de nuestra formación y transformación, pero sin generar relaciones de dependencia, de adicción, o sin darle más tiempo del imprescindible, ya sabes, estamos proponiéndote bajo el nombre, el concepto de ayuno intermitente digital, no abrir los ojos e ir a ver qué está pasando ahí en las redes, porque esa no es la vida real y que antes de dormir tengas tu tiempo para ti, para estar contigo, para citarte contigo vía reflexión, vía meditación, para mirar el cielo estrellado o escuchar el canto de los insectos o una buena lectura inspiradora ya lo sabes a poner en práctica explóralo y esa sensación de liberación terminará de convencerte de la importancia de practicar esto que estamos proponiéndote con el nombre de ayuno intermitente digital reflexionalo compártelo y hasta la próxima